O seminário Teorias Armadas – Pensar com as lutas contra coloniais visa fundamentalmente articular o processo de produção teórica contra a colonial e as lutas concretas de comunidades racializadas contra o racismo e contra a colonialidade do poder. Este seminario virtual es una propuesta del Laboratorio Urgente de Teorías Armadas, un grupo de trabajo vinculado al núcleo de estudios afrobrasileiros e indígenas de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, integrado por investigadores de diferentes regiones de Brasil. En el seminario contaremos, como docentes invitados, con personas realmente implicadas con las luchas contracoloniales de nuestro tiempo, con las cuales pensamos armar nuestras teorías etnográficas. El idioma principal del seminario será el portugués, pero en el equipo docente contamos con hablantes de español que podrán facilitar la mediación, así que estudiantes de países latinoamericanos que tienen el español como lengua prioritaria están más que invitados a inscribirse. En la web de los seminarios virtuales Claxo encontrarán más información sobre este seminario, así como las actividades, referencias bibliográficas y el programa detallado. Esse programa amplo, nós pensamos que conseguiremos cumprir o desiderato de pensar teoricamente e fornecer insumos para as lutas contra coloniais. Obrigado.